Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, espero que hoy se pueda escuchar bien este video porque... Como me lo viene pidiendo el señor, el doctor doctor Colmilio, este video va dedicado para él con todo mi amor y cariño, ya que he subido el volumen al tope, espero que me pueda escuchar relativamente bien y que no tenga que trasladarse a los diferentes dispositivos que tiene en su hogar, ya sea televisión, equipo multimedia iPod, iPhones <ríe> o lo que sea, pero bueno, eh, vamos a estar haciendo el sorteo, como dijimos, hoy es viernes, bien, viernes 8 de noviembre Y así que vamos a estar haciendo el sorteo del de M48RPZ, bien eh, este tanque que puede ser tuyo Como le decía en el título del de último video Han participado un montonazo de personas Así que eso me pone muy muy muy contento por un lado Y por el otro lado también me pone muy contento Acá tenemos el video Copié directamente el link Vamos a ver vamos a escuchar A ver la, la cara de durez que tengo Me hago el canchero Soy un boludo Tanque son three questions. No, no, no, no. Me, me, me da vergüenza ajena verme, boludo. No me gusta verme. Bueno, vamos a mandarle... El... <risa> vamos a cargar los comentarios, mamá querida. Soy una mentira, boludo. Bueno, eh, elegir por sorteo un comentario ganador en YouTube. Eh, hay que reírse uno mismo también, chicos. No, no puede ser la vida tan seria. No todo es tan trágico, no todo es tan... Eh, Malo, lo que sí es malo es la salud. Cuando no hay salud no se puede hacer nada. Pero en este caso estamos bien, estamos contentos, eh, estamos mejorando en todas las situaciones que ustedes ya saben, por lo menos en lo que respecta a mi vida personal. Eh, número de premios, uno. Bien, porque es un tanque. Bueno, eh, vamos a hacer el eh, sorteo del de premio. Recuerden que el, el requisito para este tanque tenían que responder tres cuestiones. Una era: eh, ¿cuál era el tanque que más le gustaba o les gustaba? Segundo, eh, ¿qué tipo de evento les gustaría que haga en el canal? Que la verdad es que me dejaron un montón de ideas y hay un montón. ...de ideas que las vamos a poner en práctica... ...en práctica, así que chicos estén muy muy atentos... ...porque la verdad es que me dejaron un montón de comentarios... ...y están, hay un par de ideas que están muy buenas... Eh, ...después me voy a estar contactando con algunos de ustedes... ...que me tiraron buenas ideas... Eh, ...más que nada para poder profundizar un poquito... ...ahí les pedí a algunos... ...che y cómo sería esto, me gusta la idea... ...para que me respondan... Eh, ...porque están muy interesantes... Y vamos a hacerlo con sorteos, con premios, con toda la bola Vamos a tirar la casa por la ventana eh, Espero llegar a los 4.000 subs Estamos en 3.800 casi, 3.790 eh, Ojalá lleguemos a los 4.000 antes de eh, fin de año Que no creo, pero bueno, vamos a ver Bueno chicos, dale, vamos a mandarle pilas a esto No lo quiero hacer muy largo Número de premios 1, hay 142 comentarios eh, 97 personas son las participantes eh, 142 porque es la respuesta de la respuesta Capaz que en un solo comentario hay no sé, el chavo me responde Yo le respondo, me responde, le respondo Entonces eso no cuenta Pero bueno, vamos a hacerlo cortito 3, 2, 1 Y el ganador es eh... Francis Gamer Puso Olis Tanque T29 eh, Nadie le puso me gusta qué malos eh, bueno, el señor Francis. Mmm, Francis. ¿Es así? ¿Está correcto todo? Sí. Él puso el comentario: olis Está perfecto. Eh, ¿Cuál es tu tanque favorito? El T29. ¿Cuál es el evento que más eh, te gustaría que hagamos en el canal? Carrera de Gremlins. Eh, y el nick es Francis. Básicamente, Francis Gamer. Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo por eh, hoy. Espero poder localizar al señor Francis en caso de que no lo pueda localizar. Tendré que hacer de nuevo el sorteo, pero eh, porque no lo conozco, la verdad es que no, no, no sé quién es. No, no, nunca, no, tengo, no tengo el gusto, digamos, ¿no? de, de conocerlo. Así que bueno, muchas felicitaciones para el señor Francis Gamer y espero que, que, bueno, que disfrute de su nuevo tanque M48RPZ más conocido como La Pala para los Amigos. Bueno amigos, gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Chau chau.